Gracias. Gracias. <laughs> Están tratando de entrar entra ese gato. <risas> Quedar no a no. no. no. no. no. no. no. Okay. pero lo que ustedes eh, me hablan, entiendo, es el riesgo de incendio, la posibilidad de que se genere un incendio en un departamento. ¿Artefactos de llama libre? Sí, si ¿Sí? hay, perfecto, lo descartamos. Si no...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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué Hola, hola. ¿Este se apagó? Porque quiero que por ahí que comience Gustavo. ¿no? Entonces le doy a aquel, porque si me lleva este... No. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una alegría estar aquí en la sede de Pigüe, comenzando esta actividad de la que vamos a conversar en un ratito. Le doy primero la palabra al Intendente eh, del Partido de Saavedra para que nos dé la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, La verdad que es un día importantísimo para lo que se viene, más que nada. Eh, creemos que estas jornadas de, de sensibilización son extremadamente necesarias para hablar con conocimiento, para desarrollar estos temas eh, en varios ámbitos y en varias a ver, eh, partes en las cuales se, se divide este tema de, del cannabis medicinal. Eh, no quiero ser muy extenso, hay gente que sabe y mucho, solamente lo mío es darles la bienvenida y escuchar. Así que muchísimas gracias. Bueno, eh, quisiéramos que nos diga unas palabras Martín Randazo por su experiencia en el tema, eh, Martín. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, Fue un placer estar acá, en nuestra zona, con Gustavo, con todas las autoridades de la Uso, con Susana, que va a dar una, la charla inicial, así que un placer de construir este proceso de, de aprendizaje continuo, en el cual todos los días eh, nos enriquecemos, así que feliz de estar, feliz de que de que el cannabis eh, medicinal ha ido avanzando de la manera que ha ido avanzando, es una gran ola, que cuando lo vimos hace mucho tiempo, dependía de qué lado nos pusiéramos, eh, era cuál era el resultado que íbamos a tener. Hoy es hay una ley que está nuevamente reglamentada, y hay una ley que está sancionada, que no solamente habla de la causa noble, como es eh, el cannabis como una herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas, de muchas personas que están sufriendo y que no la están pasando bien, que es formidable, pero también hay toda una serie de oportunidades que nos pueden hacer como pueblos, como sociedades rediseñarnos para generar trabajo y también para generar eh, producción que tanto necesitamos en Argentina, en la provincia, en Pigüé, en la Madrid, en todos lados. Así que muchas gracias de poder transitar este, este proceso y bueno, y deseosos de estamos muy cerca en nuestro pueblo de plantar legalmente y empezar a terminar, de culminar un sueño colectivo de tener plantas legales de cannabis eh, y empezar a soñar muchas otras cosas y generar puentes entre la realidad y los sueños de cada uno de nosotros. Así que ojalá que lo disfruten, que aprendan como voy a aprender yo y que tengamos una muy buena jornada. Gracias. Gracias, Martín. Eh, bueno, yo no voy a andar en detalles, pero yo quiero remarcar un par de aspectos nada más respecto de esta actividad y es que está... Esta actividad está enmarcada dentro de un proyecto de extensión que la Universidad Provincial del sudeste está poniendo en marcha hoy, digamos, es la primera actividad dentro de ese proyecto de extensión, obedeciendo como eh, históricamente y estatutariamente e ideológicamente hace la universidad, que es eh, responder a expectativas y necesidades que se detecten en el sudeste bonaerense. Este proyecto surge de la iniciativa de algunos funcionarios, algunos docentes y algunos intendentes, a mi derecha, alguien que ha insistido mucho en que trabajemos en este tema, y en el momento en que conseguimos articular las partes, digamos, para trabajar en algo que es complejo de manera seria, y gracias a la voluntad y colaboración de los profesionales y las profesionales que nos van a acompañar, como es Susana, que hoy comienza con este, con este curso, es que, bueno, podemos estar sentados aquí y decir que nos animamos a trabajar en un tema que tiene muchísimas aristas, y muy complejas, por cierto, eh, que no podríamos hacer desde la universidad sin el acompañamiento de todos los actores que, que van a colaborar, eh, la gente de la asociación, eh, los docentes de, de, de distintas áreas de conocimiento, gente del derecho, eh, de la bioquímica, de la medicina, digamos, todos los actores que forman parte de algo, que además, siendo nuevo como es, requiere que la sociedad en su conjunto aprenda, en realidad que todos aprendamos, ¿no? Como recién decíamos antes de entrar, vamos a escuchar la charla y seguro que mucho de lo que Susana tiene para contarnos nosotros tampoco lo sabemos. Lo que detectamos de la universidad es que hay interés y que es una necesidad y como tal la universidad tiene el compromiso de, de responder a esto y por eso hoy nos encontramos aquí que fue una decisión acertada, lo demuestra el interés que hay y la cantidad de inscriptos que efectivamente, nuevamente, como en algunas otras actividades, el interés de la sociedad nos ha sobrepasado en relación a la expectativa. Esto quiere decir que, bueno, que probablemente este sea el primero de un conjunto de proyectos que terminemos haciendo vinculado con este tema, que tiene que ver con el cannabis, con uso medicinal. Así que, gracias a todos por por colaborar, a quienes van a participar como, como profesionales, a quienes asisten, porque van a ser los agentes multiplicadores de esto y, y quienes se van a motivar por aprender y entender más el tema y poder ser quienes asesoren a pacientes, agentes gente de la comunidad en esta temática que es nueva, pero como decía aquí Martín, este, que puede tener muchísimo impacto sobre la salud sobre la producción, ¿no? y sobre todos esos elementos que seguro van a mejorar la calidad de vida de la gente, porque los que tengan trabajo vinculado con esto van a estar mejor, los que mejoren su situación de salud van a estar mejor, y bueno, nosotros entonces en, en conjunto vamos a estar mejor. Tenemos gente participando de distintas localidades, de, de todo el sudoeste bonaerense y fuera del sudoeste, eh, porque bueno, esta, esta actividad se va a hacer en este formato combinado, de, de personas que pueden tomar parte del curso sentados en el lugar donde eh, quienes capaciten van a estar presencial o virtualmente y de muchos que nos están acompañando aquí el soporte de la gente de informática de la universidad para que tengan acceso a esta emisión eh, a aquellas personas que están de sus domicilios tomando el curso que hoy se inicia. Eh, le paso la palabra a Mariano que nos va a contar un poquito la cuestión organizativa nos está acompañando también Julieta Turani. Julieta es la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud. Julieta, ¿quisieras decir unas palabras? Perfecto. Me Imaginé que no porque éramos muchos. Bueno, le paso entonces a Mariano, que, está, que es el vicerector del área de Bienestar eh, y Planeamiento, que nos va a contar un poquito de qué va toda la organización del curso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, básicamente contarles que más allá de la gente que está hoy sentada acá, tenemos más de 600 inscriptos, como decía Andrea, en toda la región y más allá de la región. Eh, otra cosa muy importante que ha pasado, eh, acá está Guillermo Tizón, que fue uno de los impulsores de esto en, en lo que tiene que ver con eh, la, los agentes de salud, es que el 25% de estos 600 inscriptos que tenemos son gente vinculada a la salud que era nuestro público objetivo más importante, ya que son finalmente quienes ordenan el cannabis para los pacientes. ¿Eh? Hoy es muy importante que tenemos a Susana, que es quien desde su laboratorio ya puede cuantificar, puede medir, entonces bueno, ya nos vas a contar Susana el detalle. Eh, lo otro que no quiero que se escape es que, eh, como bien decía Andrea, eh, el, el formato este es híbrido, vamos a tener... Eh, charlas de este tipo, son cinco, esta es la primera, en diferentes municipios, este es el primero, vamos a seguir con eh, Punta Alta, luego en Montahermoso, eh, vamos a, a estar después dentro de Villarino en Pedro Luro, haciendo esta charla, eh, diferentes charlas que tenemos dentro del programa de manera presencial, y por último vamos a cerrar, no eh, con una perspectiva de salud, como van a ser estos primeros cuatro cursos, sino más la perspectiva productiva, y en general la Madrid vamos a tener, además de Martín, que te agradezco de nuevo que hayas venido y estado acá, eh, a, a un ingeniero aerónomo, y van a charlar sobre, y van a comentar sobre las perspectivas productivas. Por último, agradecer muchísimo a los docentes que van a participar del programa y de las instituciones que nos acompañan, que las voy a leer para no olvidarme de, de nadie. El laboratorio de cannabinología del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, dependiente del CONICET, del cual Susana es su directora. el ECAPREC, que es el Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis, que muchos de los oradores de este programa van a estar participando. Una de ellas es Karina, que, que se vino de la asociación para, para poder estar acá. Eh, Cultivo Mi Medicina, ¿sí? que es la asociación que preside Karina. El Ministerio de Salud de la Nación, que va a estar representado por Marcelo Morante en la charla de Pedro Luro en Villarino que es quien eh, Marcelo, en su momento fue Secretario de Salud de Martín, y fue el impulsor del programa de, de La Madrid. Él es el, el coordinador del Programa Nacional de Usos Medicinales del Cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación. Eh, tenemos Región Sanitaria 1, que intuyo que Lauriano Laureano Alimenti está en el, en el Zoom, así que aprovecho para saludarlo. Reset, eh, que es un, una asociación que trabaja desde el punto de vista legal en todas las cuestiones asociadas a la política de drogas y derechos humanos, y la cooperativa de eh, trabajo Taurina de puán que se sumó a último momento, es una cooperativa de trabajo, está trabajando junto con eh, el distrito de puán en el desarrollo de, de, estas, de estas cosas. Agradecemos también a, a muchos funcionarios que han venido de Puán a acompañar, Secretario de Salud, Secretario de Gobierno y Secretario de Producción. Así que, bueno, sin más, agradecer la presencia de todos y la parte más importante que es la, la charla de Susana. Bueno, yo me voy a parar como buena docente. Dale. Yo tengo voz bastante fuerte, ¿me escuchan bien? Así mando con esto... Ah, perdón, está bien, bueno. Bueno, eh, buenas tardes a todos, gracias por la participación, gracias Mariano por la invitación y gracias a las autoridades de la universidad por haber puesto en agenda un tema en el cual venimos trabajando el laboratorio que presido desde el año 2007, remándola y mucho, y en toneles y barriles de dulce de leche, como burralmente se dice. Yo les voy a hablar de cuál es la razón del éxito de la terapia canábica. Y esto se debe a este sistema que se conoce como sistema endocannabinoide. Un poco decir que nosotros tenemos la facultad de generar una plantita de cannabis, entre comillas, en nuestro interior. ¿Por qué es importante hablar de cannabis? Mucha gente y muchos profesionales, y nos hemos cansado de escuchar diciendo que no hay evidencia científica, y yo ahora les voy a demostrar que no es así. Si entramos en un buscador de PubMed, vemos que entre los años 2010 y 2020, había un número determinado de publicaciones Científicas con respaldo que hablaban de la temática canábica en numerosos aspectos. En la década próxima, esos valores se duplicaron y en lo que va de los últimos dos años, cuando entramos a buscar poniendo simplemente la palabra cannabinoids, encontramos más de 6.000 publicaciones. Esto da la pauta que evidencia científica hay y mucha e importante y de relevancia. Ahora sí vamos a hablar un poco del sistema endocannabinoide. Podemos decir que es una planta muy antigua, con una historia bastante reciente. Muchos habrán oído hablar. Eh, en el año 70, Michulán describe por primera vez uno de los principios activos de la planta de cannabis, el tetrahidrocannabinol o THC. Los investigadores en ese momento, y como mucha de la gente que se dedica a la farmacología o a describir eh, determinados neurotransmisores, se preguntan qué sentido tiene que nuestro organismo tenga la facultad de responder a principios activos de una planta si es que... Por ahí no estamos en ningún momento en contacto con esa planta. Así fue como entre los años 80 y, eh, perdón, sí, eh, 88 y 90 se describió el primer receptor, el primer receptor de cannabinoides al cual se unen los principios activos de la marihuana, o algunos de ellos. Vuelvo a insistir. ¿Qué sentido tiene tener estos receptores, que son como las antenas que censan lo que tiene la marihuana, si yo en ningún momento puedo llegar a estar en contacto con la planta? Y a medida que se fueron descubriendo cosas, se fueron dando las respuestas a estos interrogatorios. Perdón. Así, en el año 1992, se descubre la anandamida, que es el primer endocannabinoide, es decir, es el primer principio activo, que se descubrió que nuestro organismo es capaz de generar y de unirse a estos receptores. Y ahora sí empezamos a tener, o empieza a tener sentido, ahora sí no en esta época, el hecho de que existan esos receptores, porque evidentemente nuestro organismo está generando moléculas que tienen funciones similares a muchos de los principios activos de la marihuana. Así, entre los años 93 y 94, se describió el otro receptor de cannabinoides llamado CB2. Después, se, en el año 95, se descubrió otra molécula que nuestro organismo produce, que se une a estos receptores y que cumple funciones similares, vuelvo a insistir, algunos de los principios activos de la marihuana, como el 2 glicerol y entre los años 94 y 97 se empezaron a describir todo el metabolismo de estas moléculas, es decir, cómo tanto anandamida como dos y glicerol se generan en nuestro organismo, quiénes son las responsables de formarlos y cómo es que pueden desaparecer. Cuando hablamos del sistema endocannabinoide, acá les muestro o lo represento en la unión entre dos neuronas, dos terminales sinápticos, porque como vamos a ver más adelante, este es nuestro modelo de investigación. Cuando hablamos entonces del sistema endocannabinoide, tenemos que hablar de las moléculas que el organismo genera, hasta ahora estas, ahora se han descrito otras. Podemos hablar, o debemos hablar, mejor dicho, de los receptores a los cuales se unen, y si hay médicos o hay farmacólogos o hay en la audiencia eh, farmacéuticos, ustedes habrán visto que en general los receptores se encuentran en la neurona posináptica, cosa que no ocurre con estos que están a nivel presináptico. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque al es decir, en la neurona vecina, se genera toda la producción de estas moléculas y por función retrógrada actúan a nivel presináptico. Y esto es importante porque de esta manera están regulando la liberación de otros neurotransmisores que pueden ser tanto excitatorios como inhibitorios. Y obviamente tenemos toda la maquinaria de síntesis y de hidrólisis que son las enzimas responsables de mantener el tono endógeno de estas moléculas. Y aquí les puse la plantita. ¿Y por qué? Porque el THC es uno de los ligandos de receptores cannabinoides Cuando hablamos de marihuana... Cuando hablamos de cannabis medicinal estamos hablando de marihuana, no le tengamos miedo a la palabra marihuana. La marihuana es el cannabis. Está formado por un sinnúmero de compuestos, 400 y cada vez se van describiendo más. Muchos de ellos son cannabinoides o fitocannabinoides y los más conocidos son el tetrahidrocannabinol, que es una sustancia psicoactiva con funciones relajantes, analgésicas, estimulantes del apetito. Otro de los principios activos de la planta es el cannabidiol o CBD. Bueno, aquí tenemos algunas de sus propiedades. Otra molécula importante es el cannabinol. Pero no nos tenemos que olvidar de otros componentes de la planta como terpenos, terpenoides y flavonoides. Esta diapositiva las traje porque eh, lo que está en azul se consideran moléculas psicoactivas y lo que están en verde, moléculas no psicoactivas. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esto, por eso lo traje a propósito, porque este, todas las moléculas que van a tener un impacto a nivel del sistema nervioso central están ejerciendo un efecto a nivel de la psiquis. Así que, tanto el THC como el CBD, si bien el THC sería el malo de la película, el CBD también tiene funciones a nivel del sistema nervioso central. Básicamente, o en general, los fitocannabinoides se encuentran en la planta en forma ácida. Precisamente, esta estructura, esta, este carboxilo, esta forma ácida, Hace que los compuestos tengan determinadas particularidades y tengan también efecto terapéutico. En el proceso de crecimiento, de cosecha, de producción de derivados de cannabis, se puede producir un proceso de descarboxilación donde estas moléculas, este, perdón, este grupo desaparece y generan los fitocannabinoides neutros que obviamente tienen funciones también determinadas. Es decir, que tanto los ácidos, las formas ácidas como las neutras tienen funciones biológicas y cada vez se están describiendo más funciones para las formas ácidas de los fitocannabinoides. Pero como les dije, no nos tenemos que olvidar de terpenos y terpenoides que son en general compuestos comunes a muchas flores y también de los flavonoides, que son otros de los componentes de la planta. Flavonoides también hay en un sinnúmero de plantas aromáticas y estos, las canas alaminas, son específicas de las plantas de cannabis. Por eso, cuando hablamos de los extractos de la planta, hablamos de un efecto séquito, no solo producido, por los fitocanabinoides sino producidos por el resto de los componentes. Y yo les voy a mostrar cómo nosotros desde el laboratorio pudimos ver que realmente, al menos en un trabajo preliminar que estamos haciendo, podemos demostrar ese efecto sequito del que estamos hablando. Entonces, así podemos tener derivados de la planta, derivados o productos canábicos que genera el organismo, y también tenemos derivados sintéticos que son de mucho uso para el trabajo de experimentación en los laboratorios. Tanto unos como otros, a nivel de receptores, o cuando se unen a sus receptores, generan los efectos biológicos. Aquí les traje esta tabla para que veamos algunas de las formulaciones derivadas de la marihuana. Fíjense, monodrogas, thc CBD o combinación de thc CBD. En ninguna se ve el extracto completo de la planta. Por eso estamos hablando de fitocannabinoides aislados y por eso insistimos mucho en el extracto completo para... Ver el efecto que no solo producen los fitocannabinoides, sino que producen el resto de otras plantas. Entonces, volviendo a los cannabinoides que produce el organismo, la anandamida y el 2 araquidonilglicerol que son los dos más descriptos, la anandamida es una base, una etanolamina, que lleva unida un ácido graso que se llama ácido araquidónico, recuérdenlo porque tiene después vamos a ver por qué, que es un ácido graso que tiene 20 átomos de carbono y cuatro dobles enlaces, y en el caso del 2-araquidón y glicerol, es un glicerol que lleva unido en la posición 2 un ácido araquidónico. Estos son ligandos endógenos, es decir, los que genera o los que produce nuestro organismo. El 2-araquidono está en mayor proporción en el sistema nervioso y es un agonista que se une con alta afinidad a receptores CB1 y CB2, mientras que la anandamida está en menor proporción y es un agonista parcial, o sea, con menor afinidad de unión para sus receptores. Pero no nos tenemos que olvidar de quienes marcan el tono endógeno de estas moléculas, que son precisamente las enzimas que van a sintetizar o van a degradar a estas moléculas. Y así tenemos las enzimas de síntesis para anandamida y tenemos las enzimas o las principales enzimas de hidrólisis para estos endocannabinoides. Y aquí otra vez la planta. ¿Por qué? porque algunos, vuelvo a insistir, no todos principios activos de la planta, actúan a nivel de receptores. Y una cosa que hemos postulado, o que hipotetizamos con nuestro grupo de investigación, es, y que est estamos tratando de ver si es así, pensamos que la planta puede modular el tono endógeno de estas moléculas, es decir, que desde la planta se puede generar una mayor disponibilidad de estas moléculas respecto a la síntesis hay distintas teorías la que tiene mayor eh, evidencia científica es la síntesis a demanda frente a un estímulo que se produce en el organismo se produce la formación y liberación de estas moléculas respecto a cómo desaparecen por un proceso degradativo, por enzimas de hidrólisis, como vimos hace un ratito, siendo esta, que se llama monoacigliceridolipasa, la más importante para, este, para, este, para sacar del medio a este endocannabinoide y la ácido graso -amido para sacar del medio a la anandamida, pero también hay otras enzimas, lipoxigenasas y ciclooxigenasas, que actuando directamente sobre estas moléculas producen productos de oxidación. Y en general estos productos de oxidación tienen efectos contrarios u opuestos a los que producen el dosaje y la anandamina. Y hoy les dije que recordaran a este ácido graso, al araquidónico, ¿por qué? Porque cuando estas moléculas pierden o se hidrolizan y pierden este ácido graso, este ácido graso por enzimas, que si bien se llaman igual, son distintas, generan otras moléculas como el eucotrieno y prostaglandinas. Para que no nos compliquemos demasiado con tanto nombre, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que los endocannabinoides tienen funciones biológicas, que los productos de oxidación de endocannabinoides tienen funciones biológicas y que los productos que derivan de uno de los productos de hidrólisis, como es este ácido graso, también tienen funciones biológicas. Quiero resaltar con esto de la importancia del metabolismo de estas moléculas, porque en definitiva van a ser las enzimas las que van a decir qué va a haber o qué va a predominar en todo ese sistema. ¿Me siguen? Sí. no, son los primeros que se han descrito y hasta la fecha no hay otros eh, alcanzarle el micrófono me decís Bueno, no, la pregunta era si eh, conocías otros mediadores químicos que tuvieran a nivel presináptico. Do, la segunda pregunta es, ¿qué nivel del sistema nervioso funciona? ¿El sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso eh, motor sensitivo? Y la otra pregunta, si hay alguna otra planta que tenga estos mediadores, que no sea el cannabis. Sí. Perdón, que tengan... CBD, THC, me estás diciendo, no. Sí que tengan terpenos que también se ha visto que actúan a nivel de receptores. Eh, ¿Cuál era la otra? Los presinápticos. No, esto es una cosa eh, inusual y es la primera vez que se describió y que yo tenga conocimiento no se ha descrito para ningún otro tipo de receptor. En general los receptores, como les decía hoy, están a nivel post. Y los neurotransmisores se liberan desde la presinapsis y actúan a nivel posináptico. Estos tienen la particularidad de tener toda la biosíntesis a nivel posináptico, vuelven por sistema retrógrado, pasan por transportadores, se unen a los receptores presinápticos y de esta manera regulan la liberación de otros neurotransmisores. Exactamente. Que en realidad lo que hacen es disminuir Neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios. Y si lo pensamos en la epilepsia refractaria, acá tenemos una respuesta. Eh, no sé si me habías preguntado. Están, ahora vas a ver una diapositiva, están distribuidos por todos lados. Bueno, eh, estos... Y ahora también con esto te voy a responder otra de las cosas que planteaste. Eh, estas moléculas endógenas y el THC y en algunos casos el CBD, actúan sobre receptores que tienen esta estructura, que se llaman receptores de siete segmentos transmembrana porque atraviesan la membrana siete veces, bueno, no importa. Acá tenemos la distribución del receptor CB1 y CB2. El CB1 está básicamente en el sistema nervioso, antes se pensaba, o por las primeras descripciones, que el CB1 era del sistema nervioso y el CB2 era del sistema periférico, básicamente del sistema inmune. Hoy hay descripto ambos receptores, tanto en la periferia como a nivel central. Pero los endocannabinoides, y repito, algunos de los principios activos de la planta, no solo actúan sobre receptores CB1 y CB2. No solo se unen a sus propios receptores, que los hace a ellos sí los hacen con alta afinidad, sino que se pueden in, eh, unir a otro tipo de receptores. Y un receptor importante de unión de, de estas moléculas es el receptor huérfano GPR55, que se lo llamaba huérfano porque no se conocía ligando. Hoy, eh, hoy se sabe que los cannabinoides, sobre todo la anandamida, es ligando a este receptor. A través de estos receptores actúan en la possinapsis. Los presinápticos son exclusivamente del CB1 y CB2. O sea que tienen efectos modulando canales, modulando por ejemplo receptores nicotínicos, receptores de serotonina, etc. Estos a nivel posináptico. Bueno, eh, una vez que se unen los receptores, perdón, los ligandos a sus receptores, desencadenan una serie de modificaciones dentro de la célula, que se llama cascada de señalización, que llevan a la respuesta celular. Otra cosa importante es que, dado la estructura química de estas moléculas, pueden atravesar la membrana y unirse a receptores que están en el núcleo, y en esa unión expresan genes, y muchos de esos genes tienen efectos eh, anti-aging, digamos, antiedad. Además, productos derivados de eh, estos endocannabinoides también pueden unirse a estos receptores como los receptores PIPARS o RXR. Que responden, bueno, no importa, a retinoides o a factores de proliferación. Es decir, que el efecto de eh, estas moléculas no solo tienen, se producen a nivel de membrana, sino también tienen la particularidad de generar y modificar eh, expresión génica y modificar la epigenesis también, porque actúan a nivel de receptores que se encuentran en núcleo y acabo un poco tu pregunta. Esto que vemos acá, todas las plantitas, quiere decir en todos los lugares donde hay síntesis de endocannabinoides, en todos lados. Y todos estos puntitos es donde están los receptores de endocannabinoides. Por eso es la razón de que esta planta tenga efectos en tantas patologías diversas. Precisamente por esto, porque hay receptores que son capaces de darse cuenta que hay cannabis y porque además el organismo genera estas moléculas endógenas. Las sustancias o los componentes que tienen la particularidad de actuar sobre receptores de cannabis, o CB1 y CB2, u otros receptores a los cuales se unen. Se lo llaman moléculas cannabinomimétricas o cannabinomimétricas, porque mimetizan el efecto de los endocannabinoides o del cannabis, o de los principios del cannabis. Bueno, viendo cómo se distribuye todas las hojitas que teníamos a lo largo de todo el organismo y todos los puntitos, todos los receptores, aquí vemos dónde actúa el, el, o qué efectos produce en el organismo el sistema endocannabinoide a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema circulatorio, a nivel del sistema digestivo, a nivel del sistema excretor, a nivel del sistema respiratorio y a nivel ocular. Aquí vemos la distribución en verde de los receptores CB1, en marroncito, bueno, no sé, o amarillito, mostaza, los CB2, no sé si los alcanzan a ver bien. Y en celeste, como por ejemplo en el tronco encefálico, predominan o se encuentran ambos tipos o coexisten ambos tipos de receptores. Por eso es que desde la perspectiva de lo que es el sistema nervioso, y yo hago más hincapié en esto porque nosotros trabajamos con estudios, hacemos estudios en sistema nervioso, en modelos animales, como les voy a mostrar, por eso les traigo esta diapositiva. Perdón tienen efectos en distintas patologías que involucran el sistema nervioso central. Parkinson, Alzheimer, stroke, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, etcétera, etcétera. Dolor, envejecimiento. Ahora, ¿cómo se puede modular el sistema endocannabinoide? Se puede modular regulando los receptores, es decir, con agonistas o antagonistas de esos receptores a los cuales se unen, o se pueden modular modificando las actividades de las enzimas que los sintetizan y que los degradan. Hasta ahora hay descriptos inhibidores de la hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy inhibiendo la degradación voy a tener un mayor tono endógeno de estas moléculas. Pero perfecto. Vos dijiste que con la hidrólisis se producen leucotrienos y eh, mediadores químicos de la inflamación. O sea, cuando se produce. Con la hidrólisis se, lebe, se libera el ácido araquidónico y a partir de ese ácido araquidónico se forman leucotrienos o prostaglandinas. Según, según la vía, según el tipo de prostaglandina. En este caso, sí, porque derivan del 24. Si derivaran del 22-6, no. de otro ha sido gracio. Ah, bueno, gracias. Discúlpame. Y el otro tema es sí. qué interesante de los mediadores químicos que son intranucleares, intracitoplasmáticos que van a intranucleares, porque pueden modificar de alguna manera el ADN. Y eso es lo que dije, sí. Precisamente, tienes modificado. Nosotros vimos, que no se los traje acá los resultados, porque si no iba a ser kilométrica la charla, Después vamos a ver resultados del laboratorio. Que hay un sistema endocannabinoide en núcleos. Que tenemos receptores CB1 en núcleos. Y que cuando regulamos, tiramos un agonista para el receptor nuclear, se producen modificaciones a nivel de histonas. Se producen modificaciones epigenéticas. Gran campo. Eso se los cuento, pero no les traje nada para contarlos. No, no, no eh, bueno. Como les decía, entonces tenemos que tener presente que no solo se puede regular a nivel de receptores, sino también podemos regular la disponibilidad de estas moléculas. Y otra cosa fundamental, y con esto engancho los estudios que hacemos nosotros, son moléculas protectoras neuronales, sobre todo el 2 y glicerol. Hoy les dije, eh, bueno, en algún momento de la charla, que el dosaje y la nandamida eran los más conocidos o los más descritos, pero hay otros cannabinoides endógenos donde la etanolamina se une a otro tipo de ácidos grasos. Y también tienen funciones biológicas. Bueno, las vías de administración hacia vuelo de pájaro, porque van a tener médicos muy formados y les van a poder hablar muy bien de esto, pero podemos hablar la forma más común de eh, terapéutica es con la fumada o eh, el aceite, también la podemos ver en quemas, vaporizado, y esto va a depender del tipo de patología, si es una patología aguda si es una patología crónica. Obviamente, según la vía de administración, va a ser la farmacocinética del, de, del producto. Ojo, porque para los que saben de farmacología, tienen un eh, primer paso hepático muy importante estas moléculas, y en el hígado generan moléculas tóxicas, y obviamente lo que siempre decimos con seguimiento médico. Bueno, y ahora sí les voy a contar, empezar a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos con sistema nervioso central, obviamente con modelos animales. Trabajamos con cerebro y trabajamos con el sistema visual. Para cerebro Aislamos el terminal sináptico, es decir, el lugar donde charlan las neuronas, como digo yo. Y para el caso del sistema visual, trabajamos con los segmentos externos, que es el lugar donde la energía nerviosa se convierte, perdón, la energía lumínica se convierte en energía nerviosa. Son las células donde arrancan a diferenciar la luz y oscuridad. Trabajamos con ratas Adultas, el modelo adulto son de 4 meses, el modelo senil de 26 meses, 26, 24, 28. Aislamos corteza cerebral, a partir de la corteza cerebral obtenemos los terminales sinápticos o los sinaptosomas. Cuando estos sinaptosomas vienen de ratas de 26 meses, ese es nuestro modelo de envejecimiento, es el equivalente al envejecimiento a los 70 años nuestros sería bueno. No sé, cuando hoy en día cada vez uno se va alargando más la, la tercera edad. Y en el caso del otro modelo de enfermedad de Alzheimer, como les voy a contar un poquito más adelante, en la enfermedad de Alzheimer uno de los fenotipos es multifactorial y uno de los fenotipos es el depósito de proteínas que se llaman, que tienen una configuración determinada que se llama proteína beta -milavera. ¿Qué hacemos nosotros? Al terminal sináptico proveniente de ratas de cuatro meses, ratas adultas, los ponemos en contacto con distintas conformaciones del péptido, Y así podemos hablar de una enfermedad de Alzheimer temprana y una enfermedad de Alzheimer tardía. También trabajamos con núcleos, pero les vuelvo a decir, básicamente me voy a centrar en estos resultados. Y respecto al sistema visual, acá trabajamos con ojos de vaca. Que los adaptamos a la oscuridad. Estos están representadas las célula fotorreceptora. Esta parte de arriba se puede aislar perfectamente en el laboratorio. Entonces, nosotros mantenemos a la retina, la adaptamos un periodo de tiempo a oscuridad, la mantenemos media hora en la oscuridad y a otra tanda de ojos de vaca les, los sometemos a un estímulo lumínico fisiológico. Y vimos. En, ese, en este modelo, ¿qué pasaba con el sistema endocannabinoide? Hasta el momento no había nada descrito ¿Y por qué arrancamos con esto? Bueno, primero porque tanto cerebro, obviamente, como esto, es sistema nervioso. La retina es embrionariamente, filogenéticamente y bioquímicamente es sistema nervioso. Segundo, porque es un modelo que nosotros manejamos muy bien en el laboratorio. Tercero, porque no se sabía nada en esta en estos segmentos del sistema endocannabinoide. No se sabía si existía, si no existía y si era modulado por efectos fisiológicos. Sí, había cierta bibliografía que hablaba de que en determinadas enfermedades neurodegenerativas retinianas aparecía modificado este sistema endocannabinoide. Entonces, ¿qué quisimos ver nosotros? qué pasaba en condiciones fisiológicas con el estímulo normal de luz para después en un proyecto a futuro, como les voy a mostrar, poder ver en condiciones patológicas donde hay destrucción por alto impacto de luz de estas moléculas, qué es lo que pasa con el sistema endocannabinoide, viéndolo siempre como sistema neuroprotector. Bueno, entonces, a nivel del sistema nervioso central, esto lo ejemplifico únicamente para el 2-araquidanoidlicerol. Por un estímulo que muchas veces es mediado por un neurotransmisor que activa toda la maquinaria biosintética de estas moléculas. Ah, perdón. Eh, se genera, esto lo ejemplifico para el 2AG, pero es lo mismo para la mandamida: se genera el 2AG, actúa a nivel presináptico. Y en esa acción inhibe la liberación de neurotransmisores, inclusive del neurotransmisor que dio origen a esta molécula. ¿Cómo termina la señal? Hidrolizándose, o sea, perdiéndose o catabolizándose esta molécula. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? El sistema eh, endocannabinoide modula procesos cognitivos y procesos de memoria, por eso hay una relación muy estrecha entre esto y el envejecimiento, y entre esto y la enfermedad de Alzheimer, entre esto y el, y el Parkinson. Son moléculas neuroprotectoras, regulan lo que es plasticidad sináptica y modulan, esto lo vimos nosotros, la función visual. Yo no les voy a mostrar ni figuras, ni resultados numéricos, ni Habla simplemente esquemas donde vean el resultado final de lo que hemos visto Son todos trabajos que ya hemos publicado Bueno, ¿qué pasa en el envejecimiento? Fíjense, esto es un cerebro normal y usted un cerebro envejecido Hay disminución de la coordinación motora, nos ponemos más lentos Disminuyen las habilidades sensoriales Empezamos a ver menos, a oír menos Algunos antes, otros después esto genera alteración entre la conversación, entre la unión neurona-neurona, y obviamente hay un cambio a nivel de receptores que genera un déficit en zonas específicas del sistema nervioso central que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Muchas veces, y no es la única causa, si todos tendríamos eh, alguna enfermedad neurodegenerativa, la senilidad es el puntapié inicial para que se produzcan enfermedades neurodegenerativas. Por eso arrancamos a estudiar envejecimiento en ratas y después nos fuimos, bueno, después no, casi en simultáneo, al modelo de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa en el envejecimiento? En el envejecimiento el sistema endocannabinoide puede modular determinados eventos y se vio que está enlentecido o está fallando. ¿Qué es lo que ocurre en el envejecimiento? Se producen moléculas oxidantes, especies reactivas de oxígeno. Esas moléculas oxidantes impactan sobre muchas de las moléculas que tiene una célula, lípidos, proteínas, ADN. Y en el caso de las proteínas, las malpliega, digamos, o, o eh, a ver, hace que se depositen de una manera que no hacen a la proteína funcionar. Y a su vez, esas proteínas mal plegadas que están molestando a la célula no pueden ser depuradas. Todos los procesos neurodegenerativos, perdón, todos los procesos neurodegenerativos tienen un componente neuroinflamatorio importante y todo esto va a un deterioro cognitivo que va a ir en aumento y produciendo una disfunción a nivel del sistema nervioso o a nivel de habilidades que están relacionadas con funcionalidad del sistema nervioso. Precisamente el cannabis tiene efecto a nivel de todos los efectos deletéreos que está produciendo el eh, envejecimiento. Cuando hablo de envejecimiento estoy hablando acá del envejecimiento fisiológico, en el que se produce por porque pasan los años. ¿Qué vimos nosotros? Acá voy a hacer un paréntesis, nosotros trabajamos, como les dije, hacemos investigación básica, también tenemos una pata en relación a la comunidad, como les voy a comentar un poquito más adelante. ¿Qué vimos en nuestro modelo de envejecimiento? Valorando el balance metabólico de estas moléculas, que había menos 2 y glicerol. Entonces, ¿qué postulamos cuando publicamos este paper? Que eh, la falta de esa molécula podía predisponer al deterioro que ocurría en la senilidad, o que se veía en la senilidad. ¿Qué otra cosa nos planteamos? Hay posibilidades, un poco pensando también en la planta, si modulamos los receptores a los cuales se unen estas moléculas endógenas, ¿podremos modular la mayor o menor disponibilidad de las mismas? Bueno, y eso lo hicimos empleando agonistas y antagonistas de los receptores CB1 y CB2, que son los que vemos acá. Fíjense los esquemas eh, representativos acá para ver qué es cada cosa. Y lo que pudimos ver es que cuando antagonizábamos los receptores, es decir, bloqueamos el receptor y el receptor no tiene forma de responder, había un aumento en la disponibilidad de 2AG. ¿Por qué decimos en la disponibilidad? Porque nosotros no medimos el 2AG, nosotros evaluamos su síntesis y su degradación. Y en ese balance podemos decir si hay más o menos. Esto es importantísimo, bueno, por lo menos para nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma de autorregular la propia producción, el sistema. ¿Y qué pensamos nosotros acá? Que al estar bloqueado el receptor, el sistema piensa, uy, faltan cannabinoides! o en particular falta, bueno, con la nandamida lo vamos a ver después, pasa lo mismo. Está faltando dosaje, entonces, produzco. ¿Está? ¿Me siguen? Más o menos. Bueno, con la anandamida pasa algo similar, la síntesis no se modifica, la hidrólisis en el envejecimiento pasa al revés con el 2 disminuye su hidrólisis, por lo tanto en el envejecimiento hay más anandamida y cuando antagonizamos ambos receptores y en este caso usamos un agonista selectivo para uno de los receptores, para el CB2, los tres inhibían la hidrólisis, no modificaban la síntesis y producían una mayor formación de anandámica. ¿Qué dijimos nosotros acá? ¿Qué explicamos cuando publicamos esto? Bueno, que el hecho que falte uno de los endocannabinoides neuroprotectores podría estar siendo suplido, por el otro endocannabino. Y ahora sí, estos resultados son preliminares, como ven acá, es lo que estamos haciendo ahora. En relación con cannabis medicinal de Bahía Blanca, contamos con tres cepas de plantas de cannabis, de cannabisativa, una que es rica en THC, otra que es rica en CBD, y otra que tiene concentraciones, me corro, me muevo, equimolares, CBD, THC. Hasta ahora probamos qué pasa con uno de los endocannabinoides, con el 2AG, en el modelo de envejecimiento, con el extracto de planta que tiene predominio de THC. ¿Qué vimos? ¿Extracto completo o THC puro? Cuando hicimos los ensayos, siempre valorando obviamente el metabolismo de esta molécula, en presencia del extracto completo de la planta, que no sabemos todavía, pero ahora lo vamos a saber en breve, qué terpenos tiene, por ejemplo, y a concentración una micromolar. Para esto hicimos un barrido de concentraciones y vimos que esta era la concentración que producía un aumento en la disponibilidad de 2AG, midiendo síntesis y degradación, vimos que el extracto completo hacía que aumentara el tono endógeno de este endocannabinoide. Dijimos, ¿será todo el extracto o será efecto del THC? Hicimos lo mismo, pero con THC puro, nada más. No vimos absolutamente nada. Descarboxilado. No, con ácido no hemos hecho nada todavía, ni siquiera lo, estos extractos también están descarbóxilados. Cuando hablo, bueno, muy buena pregunta y está bien aclarado. Cuando estoy trabajando con el extracto, estoy hablando de fitocannabinoides descarboxilados por el proceso que hacemos nosotros de preparación de extracto. Sí te puedo decir que la temperatura que usábamos para descarboxilar y el tiempo... Y en la forma que lo hacemos, tapamos digamos, el tubo como para evitar que si hay pérdida de terpenos, por evaporación puedan caer nuevamente. Entonces con eso nos aseguramos, no te puedo decir si es así porque no lo medimos todavía, eso lo estamos poniendo a punto ahora, este, qué pérdida de terpenos hay. Pero sí, lo que vimos es que el extracto completo hacía que haya más 2 y el THC solo no hacía absolutamente nada. Un poco reforzando el efecto séquito de la planta. Bueno, eh, respecto al otro modelo de enfermedad de Alzheimer, eh, el fenotipo, digamos, lo que se ve en neuronas, lo que se depositan, son, es una proteína anómala que viene del procesamiento de una proteína mucho más larga, que se llama APP, y en ese procesamiento se producen fragmentos peptídicos más chicos que tienen 40 o 42 aminoácidos, que son los que se depositan en las neuronas y las van matando. Cuando se empieza a manifestar esta patología, seis, entre 4 y 6 años atrás, ya empieza a haber depósitos de estas moléculas. Bueno, como yo les decía, hablamos de una enfermedad de Alzheimer temprano y de una enfermedad de Alzheimer tardía. ¿Por qué? Porque al principio lo que ocurre es que se forma de este péptido, de este betamiloide, una especie de oligómero, que es como si fuera collar abierto con todas las pelotitas, o las cuentas. Eso sería un oligómero. A medida que pasa el tiempo... Y eso nosotros lo logramos por determinadas condiciones de incubación con el péptido en el laboratorio. ¿no? Eh, comentario aparte. A medida que pasa el tiempo, esos oligómeros empiezan a pegotear y se forman fibrillas y se depositan. Por mucho tiempo se pensó que las fibrillas eran las que producían el daño a las neuronas. Hoy se sabe que son las formas oligoméricas, o sea, las primeras que se forman, y que en realidad las fibrillas serían un depósito de oligómeros y se empezarían a liberar y así de esta manera dañar a las neuronas. ¿Qué vimos entonces nosotros en el modelo de enfermedad de Alzheimer temprana? Es decir, cuando esos terminales sinápticos se ponían en contacto con oligómeros del péptido beta-amiloide. Esto es una microscopía electrónica de cómo se ven los sinaptosomas, se ven depósitos de esas formaciones y cuando veíamos el metabolismo, midiendo las actividades de las enzimas, veíamos que eh, disminuye la hidrólisis, fíjense, pero disminuye el grosor de las flechas, tienen que ver con las actividades, disminuye mucho más la síntesis, en consecuencia hay muy poco dosaje, o hay menos dosaje. ¿Cuándo? Hicimos lo mismo, pero en el modelo de enfermedad de Alzheimer tardía, trabajábamos con fibrillas. Fíjense la disponibilidad de los sinaptosomas. Las fibrillas hacían que los sinaptosomas se pegotearan y esto hacía que tuvieran menos acceso al péptido. Y esto era, en cierta forma, coherente con lo que encontramos, que nos llamó la atención en su momento, después cuando vimos la microscopía se lo atribuimos un poco a eso, en este caso el dosaje estaría aumentando. ¿Pero por qué está aumentando? En realidad no estaría aumentando, es lo que se ve en un sinaptosoma adulto, mayor disponibilidad de dosaje. ¿Por qué no estaban haciendo nada las fibrillas? Precisamente si tienen imagen de la microscopía del de efecto de los oligómeros sobre el terminal sináptico y del efecto de la fibrilla, vieron que en el caso de los oligómeros se depositaban sobre el terminal sináptico. Bueno, perdón. Vemos esto mientras, fíjense cómo es esta microscopía y fíjense cómo es esta otra. ven que no se encuentran delimitados bien los sinaptosomas como se veían en el otro lado. Esto hace que tengan las fibrillas menos acceso, o los oligómeros que se puedan liberar de esas fibrillas, menos acceso a los terminales sinápticos. Bueno, y ahora sí, hablando del otro modelo de sistema nervioso, ¿qué pasa con el sistema endocannabinoide en el proceso visual? Como les dije, trabajamos con ojos que nos prevé un ¿cómo se llama? frigorífico. perdón. Aquí es como abrimos el ojo, así tiene esta disposición. Y estas son la distribución de neuronas dentro de la retina. Estas son las células fotorreceptoras. Fíjense que la luz incide así, impacta sobre las células receptoras, fotorreceptoras y vuelve para atrás. Eso que se produce acá, que es el cambio, eh, el sensar esta luz y transformarla en energía nerviosa, hace que ese neurotransmisor que se modifica vaya haciendo sinapsis o liberándose a otras neuronas de la retina hasta llegar a las ganglionares y el nerv el, perdón, los axones de esta capa ganglionar van a formar para el nervio óptico que llega al sistema nervioso central y nos hace dar cuenta si estamos en oscuridad o luz. No. Y estos son los resultados que encontramos. Vimos que cuando... Esto es luz fisiológica, ¿m? estímulo lumínico fisiológico. Había una mayor producción de dosaje, siempre valorando las actividades metabólicas, ¿verdad? Eso se condecía con una mayor expresión de los receptores, es decir, hay más molécula endógena, hay más receptores para poder captarlos. El receptor GPR55, fíjense en el tamaño de las letras, disminuía y esto tiene una explicación con lo que pasa acá, que no voy a entrar en detalles. Y este otro receptor no se modificaba. Esto fue la primera o es la primera descripción del sistema endocannabinoide en células fotorreceptoras y moduladas por luz. ¿Y por qué? Si damos un, in, un daño por alta intensidad lumínica, como 8.000 luxes, estas moléculas, perdón, estas células se destruyen. Entonces, pensando en el sistema endocannabinoide como sistema neuroprotector, ¿habrá posibilidades que frente a este daño esto se active de forma tal de al menos atenuarlo? Bueno, a lo mejor en, en una charla, dentro supongo que de dos años, un poco más, les puedo contar algo de esto. Este es el trabajo postdoctoral de la beca postdoctoral de una de las chicas que presenta ahora su tesis. Y bueno, no nos quedamos en la investigación básica, sino que también articulamos con la comunidad. Y aquí está Karina, que es la presidenta de la ONG, con la quien estamos trabajando muy activamente desde el año 17 más o menos. El laboratorio de cannabinología está en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, dentro del Centro Científico Tecnológico, que es de doble dependencia CONICET Universidad Nacional del Sur. Como les dije, articulamos con Cultivo de Medicina o Cannabis Medicinal Bahía Blanca. No solo el, ellos forman parte de nuestros proyectos. Uno de los últimos proyectos que nos fue eh, otorgado. Que se llama Proyecto para la Inclusión Social, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las entidades demandantes eran la ONG de Bahía Blanca, la ONG de, C de Río Negro, con C de Cipolletti, y como instituciones científicas, el CERSOS, que es el que se encargó de mantener el cultivo de genéticas de ambas asociaciones, y nosotros como la forma, la, los, que generamos los extractos y hacemos las determinaciones. En eso estamos trabajando ahora. Bueno, eh, Francisco Mora, que les va a dar una de las últimas charlas, este, es el que está encargado en este momento del el cultivo. Lo que hicimos fue las genéticas que predominaban en Cipolletti y las genéticas que predominaban en Bahía se cruzaron fueron para allá y vinieron, <risa> cosa que no se puede hacer, pero bueno, lo hicimos. Este, y llegaron ejemplares de ambos lugares al cerso y ahí se están cultivando. Hay mucha incongruencia y muchos grises en esto, porque no tiene mucho sentido que nos den plata para trabajar en un proyecto que implica cultivo y que tengamos tanto tema para mover plantas de un lado para el otro. Pero bueno, hablamos con el ministerio y lo pudimos hacer. Y en eso estamos. Otra de las cosas que hacemos es eh, dictar un curso de posgrado desde lo molecular a la clínica, muchos de los que van a disertar en este curso forman parte como docentes de este curso. Y en, marzo del 2020, no, en febrero del 2020 el CONICET nos habilita el servicio tecnológico de alto nivel para poder medir fitoderivados y obviamente Derivados de cannabis, como flores, como aceites, como cremas o cualquier otro tipo de soporte. Aquí tenemos el mail, cualquier duda se contactan a, acá para averiguar forma de enviar muestras, de presupuestar, etcétera, etcétera. A cargo de esto está el bioquímico Pablo Milano. En el año 2020, el Consejo Deliberante de Bahía Blanca eh, creó la ordenanza 20147 para el tratamiento de o para un uso seguro de cannabis, a partir de esa ordenanza y estipulado por la ordenanza se eh, formó un consejo consultivo que está formado, fíjense, con todos los actores, como hablaban hoy al principio. Hay integrantes de la Universidad del Sur, hay integrantes del CONICET, yo soy uno de los representantes y además presido el CAPREC, hay miembros de la UPSO, hay miembros del INACE, de Cannabis Medicinal Bahía Blanca, del INTA, de eh, la Secretaría de Salud, y hay ediles, uno de cada uno de los eh, grupos mayoritarios. Un poco en el trabajo con la ONG, hicimos un relevamiento, y con la médica Bocetti, que bueno, también les va a hablar en estas jornadas, hicimos un relevamiento del de uso de cannabis en la ciudad de Bahía Blanca. Eh, Vimos alrededor de 400 historias clínicas de, para ver quiénes eran los usuarios y por qué se acercaban a cannabis. Pudimos ver que el grueso correspondía a mujeres, que el grupo etario estaba entre los 60 y pico, 65 y 75 años, que el principal uso era por dolor, por dolor por cáncer también, pero básicamente por otro tipo de dolor y para otras patologías. Cuando entramos a ver cuál era la composición de esos extractos, de esos aceites que consumían los pacientes y de dónde venían, nos encontramos que un porcentaje muy alto era no conocido, un porcentaje un poco menor de autocultivo, y dentro de ese no conocido había un porcentaje alto que este, se compraba y no sabía de dónde venía. Cuando entramos a valorar la presencia de cannabinoides en las muestras, del 100% de muestras veíamos que lo que tenemos en verde más clarito carecían de CBD, carecían en este porcentaje de CBN y casi todas tenían THC. Cuando vimos qué pasaba con las que tenían THC, si tenían un rango de THC permitido. Ahora la última ley habla de un 0,3%, hasta ese momento nosotros no sabíamos nada, entonces nos eh, tomamos como referencia el porcentaje permitido en España, vimos que, el 70, que era de menos 0,2%, vimos que el 77% de las muestras conteniendo THC tenían un, un nivel de THC permitido por lo menos para la legislación española. Cuando vimos la relación entre los fitogannabinoides mayoritarios, THC y CBD, vimos que prácticamente el grueso de la torta correspondía a moléculas que tenían casi exclusivamente THC. Esto nos llevó a establecer un trabajo de investigación donde tratamos de ver las formas de extracción, qué pasaba con las extracciones si sometíamos a más de una extracción se obtenía más cantidad, ¿Qué pasaba con el almacenaje en cuanto al tiempo, a la temperatura, al recipiente que lo contenía, si era de, eh, de plástico si era de vidrio? Si estaba el fitocannabinoide como resina, como extracto alcohólico y en todas estas condiciones se cuantificaron hasta este momento lo que podíamos, los estándares que teníamos, THC neutro, se ve de neutro y CBN neutro. No les voy a mostrar los resultados estos, los acabamos de mandar a publicar porque si no, no me voy más. Esta es la forma que usamos de extracción en el laboratorio. Es un poco, digamos, el vínculo desde la investigación básica con la comunidad local y con la comunidad a nivel nacional. Bueno, formamos, algunos de nosotros, y yo estoy bastante metida en esto, la Red Argentina de Cannabis Medicinal, que depende del CONICET. He sido convocada como docente... De la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata para un curso de posgrado. Soy docente también, y hay algún otro miembro más eh, del grupo de los que les va a hablar que están también en la Diplomatura en Cannabis en la Universidad Jaureche. Y eh, últimamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología creó un programa de investigación y desarrollo en cannabis. Que, bueno, me convocaron este, para ser parte de ese comité asesor en este programa. Bueno, acá eh, les presento a la gente que trabaja conmigo, Ana Clara Pascual, es doctora e investigadora del CONICET, es docente en la materia que soy profesora, y ella trabaja los resultados que les mostré en envejecimiento y en enfermedad de Alzheimer, son los resultados de su tesis doctoral. Virginia Gaveglio, que es la que trabaja el sistema endocannabinoide en núcleos, Estefanía Chamorro, que la semana que viene defiende su tesis, que estudia el sistema endocannabinoide en procesos visuales, o en el proceso visual, y Sabrina Salas, que arrancó con ver qué es lo que pasa con los extractos de la planta y en el modelo de, por ahora de envejecimiento y va a seguir con Alzheimer. Y aquí estamos quienes formamos, acá está Marisol Bocetti, que les va a dar una charla también, y Pablo Milano, que es el bioquímico responsable del stand del laboratorio. Eh, aquí estamos con el póster que fue ganador en la primera Expo Cannabis que tuvimos o que participamos. Bueno, esto ya lo mostré: es la universidad, el CCT en Bahía Blanca, quienes formamos parte del, del grupo de investigaciones, quienes colaboran, obviamente la ONG. Es una ayuda impresionante y se ha formado también un convenio con la Universidad del Sur y eh, todas las preparaciones que hacen ellos de eh, aceites de cannabis son cuantificadas en nuestro laboratorio. Y bueno, estas son las eh, eh, colaboraciones internacionales. Tuve la suerte de trabajar en el laboratorio que dirigí la doctora de Ceballos en el Instituto Ramón y Cajal en Madrid, donde aquí pude trabajar con cerebros post de individuos que habían padecido Alzheimer, viendo qué pasaba. Y en esos trabajos también estaban en colaboración con Tibor Hark Harkany de eh, la Universidad de Aberdeen en la UCA y con Cofalvi eh, de la Universidad de Coimbra de Portugal. Bueno, estos son los que nos ayudan a trabajar los que nos dan la plata, muchas veces no alcanza, pero bueno, tratamos de que alcance. Y bueno, eso es todo, muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Noelia Pons pregunta si todos los procesos neurodegenerativos son tratados con CBD y THC o solamente con uno solo. Bueno, de eso por ahí te va a poder responder mucho mejor médicos que estén acá. Yo lo que te puedo decir desde la parte básica que en el modelo de envejecimiento que nosotros manejamos el THC solo no hace nada. En general... ¿Por qué se están tratando, se tratan con monodrogas? Porque es lo que hay en el mercado. Pero nosotros insistimos, nosotros y sí, gente, mucha gente, que está trabajando y profesionales que están trabajando en el tema en el extracto completo de la planta. El THC en enfermedades neurodegenerativas sí. Hay que ver qué patologías del sistema nervioso eh, de qué patologías del sistema nervioso estamos hablando en particular. Perfecto. Cristina nos pregunta qué diferencia hay entre el CB2 y CB1. Son dos receptores que sensan tanto las moléculas endógenas como las que vienen de la planta, que tienen distinta distribución en el organismo y que tienen distinta capacidad de unión a esas moléculas. El CB1, por ejemplo, une con mucha afinidad al 2AG. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay poco dando vuelta, lo capta enseguida. Sin embargo, al otro endocannabinoide necesita más cantidad para, para captarlo. Acá hay mucha gente que dice excelente la información. Por ejemplo, eh, Ari Regner, dice muchas gracias. Bueno, gracias. Eh, una última pregunta. ¿Los procesos degenerativos neuronales se pueden revertir si se tratan eh, tempranamente? Sí, no sé. Yo creo que no. Se pueden atemperar, se pueden disminuir, se pueden atenuar los síntomas, pero que se puedan revertir. Fíjate que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, cuando aparecen, te miro a vos porque vos sos el interlocutor, sí. cuando aparecen los primeros indicios, ya las placas, ya los depósitos de, de péptidos ocurrieron seis años atrás o cuatro años atrás, y ya esas neuronas no se recuperan. Podemos dejar también al público, si quieren, le alcanzamos el micrófono para que pregunten. Susana, ¿qué métodos de extracción utilizan? Hacemos una extracción alcohólica. ¿Alcohólica? Sí, con y... etanol, después eh, evaporamos y vimos tanto en la resina como en el extracto alcohólico completo qué es lo que pasaba en función del tiempo, qué pasaba eh, en, si eran guardados en, este, en plástico o en vidrio y qué pasaba a distintas temperaturas. Y lo vimos también, lo evaluamos en aceites. Los aceites, este, de la mejor, por lo menos lo hicimos, o sea, la prueba la hicimos con plantas que tenían exclusivamente THC. No te puedo decir qué pasa con los otros citograminoides. Si con respecto a eso, la mejor forma de conservación es a 4 grados. ¿Y tiene efecto el almacenamiento o la temperatura? Sí, hay efecto en la temperatura y efecto en el almacenamiento. En los, de, en los tubos plásticos que son de polipropileno hay cierta interacción, inclusive que está descrita que, este, que no pasa con los extractos etanólicos porque está mucho más solubilizado el eh, fitocannabinoide. Eh, se me ocurre, eh, ustedes hacen ese método de extracción, ¿hay estudios respecto de diferentes resultados con otros métodos de extracción? Sí, por supuesto. Eh, digamos A nivel industrial lo que más se usa es el fluido supercrítico. Pero por eso. Este, algo de eso se está empezando a hacer en, en, en Plapiqui, este, digamos, no es nuestro métier, nosotros los estamos usando para escala de investigación y en ayuda a la comunidad que es lo que consume, digamos, este, que no lo va a consumir en escala industrial. Lo que, en este proyecto que les nombré, en este Procoda, lo que pensamos hacer, o lo que vamos a hacer, mejor dicho, es que en realidad el método que nosotros aplicamos es el método artesanal un poco más sofisticado porque tenemos otro tipo de aparatología. Ver qué grado de rendimiento hay de las plantas que nosotros tenemos, preparando los extractos como nosotros lo hacemos en el laboratorio y cómo lo hacen con todos los cuidados que se hacen desde la ONG. A ver si preservan los fitocarabinoides de igual manera. Claro, usando el mismo método de extracción y no, no pasando extracción supercrítica. No, no, no, no, nosotros no trabajamos con supercrítica pero digamos, somos un poco más sofisticados